Yo tenía un programa en Telegit, hecho de Oscar Burgos. Y Lea Freitas, una chica playmate, estaba en mi programa. Le dice, ¿Has visto al, al Whatever Tomorrow? ¿Has visto al Escorpión Dorado? Le dije, no, nunca los he visto, Debías de verlos. Pero yo no, no presté atención a lo que ella me estaba diciendo. Yo le dije, invítalos al programa, y soltó una carcajada. ¿Cómo crees? Le dije, es Telehit, ¿por qué no va a venir? Nunca van a venir, tienen más público. Que todos. Entonces fue que yo le dije a, a Oscarito, oye, hay un muchacho, el escorpión dorado, dijo, ¿quieres ver un video de él? Y fue que me lo puso con Eugenio Derbez. Dije, oh, no va a ir a mi programa. Y desde entonces empecé a admirarlos. A ver, a ver, ¿cuántas películas has dirigido? Una. No, bueno, estoy empezando. Y entonces lo vi y me dio mucha risa y le dije Oscar, ese muchacho no es improvisado, ¿eh? no, no es alguien que se le ocurrió de repente ir por Eugenio Derbez y entrevistarlo, este muchacho tiene muchas bases, no como que es un cuate que se le ocurrió así, agarrar, el, la pegó en Youtube, le dije no, no es así, <risa> digo tengo mucho tiempo en eso y me doy cuenta que el muchacho está preparado, este hombre era periodista. Entonces, resulta que me pongo a investigar, me llamó la atención y le digo, Oscar, lo que te dije es periodista. No, yo me conozco, si estuviera encabronado, estaría encabronado, no estoy encabronado. No, no estás encabronado. Estoy haciendo observaciones. Y luego ya, ya supe que había estado en Azteca, que había estado en Televisa, que había estado en radio. Entonces le dije, te dije, Oscarito, eso, eso no es de alguien improvisado. El, aunque parece que es muy fácil lo que está haciendo y parece tonto lo que está haciendo, hay que tener unas buenas bases para saber qué es lo que estás haciendo. No me estás haciendo cap No, ahora. lo que pasa es que esa foto es de cuando estaba más chavo, ¿me entiendes? O sea, es una foto anterior, ahorita ya cambié. A mí me habló el equipo de producción de, de él, de Alejandro, y me sentí muy emocionado porque yo había visto a Eugenio Derbez, a Sousa, había visto, bueno ahora a Platanito, entonces que me invitaran a mí era una distinción, ¿no? Al mismo tiempo estaba muy nervioso, porque pues, es el escorpión dorado, ¿no? Tiene millones de reproducciones. Sabía que todo lo que dijera en esa grabación arriba de su automóvil iba a repercutir en mi carrera, ¿no? Entonces iba muy nervioso arriba del carro. A lo mejor la gente no lo nota, pero, pero realmente voy muy nervioso. Soy alto que me estés escribiendo, mamadas, ¿Yo? en mi pinche Instagram. ¡Chinga! Qué putas que no, se fue mi, mi, mi ahora esposa con sus amigas. Y que era su masajista y le decía, ¿por qué pues chino sí. estás inventando mamadas de esas? ¿De quién? A ver, es que ¿de quién estamos hablando? Carolina Castro. ¡Ah! quién no algo de Carolina Castro? ¿Qué es eres? mi esposa. ¿Eres su mejor amigo gay? No, qué chino, es mi esposa. Se puso muy de moda los youtubers, ¿no? La gente en las redes sociales. Pero no cualquiera puede hacerlo. El chiste de las redes sociales es el click. Si tú no haces click con la gente... Valió más. Lo que tú hagas, así sea una superproducción, así este, es, es el clic. Yo le digo el NAC, tenerlo o no tenerlo. No se puede adquirir, se puede tener, pero no se puede adquirir. Naces con el NAC. O sea, no, no, no es de estudios, no es de preparación, es algo con el que se nace y es una cosa que él tiene. Por eso hace ese clic con la gente. Él es raza, es pueblo. Aunque, aunque está preparado y es un muchacho culto, pero nada tonto. Sabe cómo llegar al pueblo. Voy a presentar a mis viejas. Una que otra sí está bien buena. Tengo yo una que es medio lenta, pero se carga buena. De raza el vato, ¿me entiendes? Desde el principio te das cuenta. Entonces empiezas a platicar con él y te das cuenta que es chido. Aunque esté diciendo cosas muy fuertes, aunque esté siendo insolente, irreverente, el el hombre simpático, entonces te cae bien. Y luego aparte te das cuenta que es inteligente. Entonces sabes que detrás de esa máscara hay un hombre inteligente Y eso, eso cuenta. Ya está el pipirino, güey. ¿De qué? Pues la traga. La comida. Claro que sí. Pues, eres mi perrito. Pues yo a ah, huevo que te voy a dar eh. con todo lugar? lo que necesitas para crecer fuerte y salir. Es croquetas no. de güey! No mames, yo no voy a estar comiendo pinches croquetas, no mames, güey. ¿Por qué no, güey? ¿Por, porque no, güey. A mí hazme acá un pollito, algo, wey. una carnita, salada tan pequeña. No una hay, las pequeñas wey. me las acabé ayer. Por eso, güey, yo no voy a estar comiendo pinches croquetas, güey. No mames, güey. No Amiga, mames. Eres un perro. Son mamadas. Son mamadas, no soy yo no voy a no, ya vi güey si sí, ya las conozco. Del escorpión dorado lo que más me gusta es que es un insolente, eso es lo que me gusta, que es, es aventado, no le da miedo, este, dice las cosas así como son, ¿no? Eh, insisto, eh, está bien pensado, pero hay, hay que ser muy listo para que parezca que se te acaba de ocurrir, que no lo tenías planeado, pero no es cierto, es, él sabe a dónde va y sabe bien a dónde va. Entonces, y como que dice, hice a seis lugares. Y esos seis lugares fueron prácticamente una universidad de comediantes. Cada oh, uno. Uy, cada uno. Eso le tengo que decir, profesor o qué. Eh, Decano no dice, o qué chingados, güey. No, eh, doctor. Doctor. Doctor ah. en comedia. Uh -huh. ¿Y por qué no te metiste de doctor desde el principio? Por oh, pendejo a la mejor. Yo creo que detrás de esa máscara hay un periodista que conoce muy bien la carrera del que está entrevistando, pero la conoce como periodista, y el periodista tiene algo muy agudo, una, un instinto agudo que no lo tiene cualquier persona, entonces él hace comedia, pero también es periodista, entonces esa parte es la interesante de él, esa es, esa es la magia de él. Chavada, así, como si me, no, si me aviones, no, mira, ven. Tiempo Ven? estimado en tráfico 10 minutos No, no espérate, te estoy contando un chiste, puñetas Nos vale mal puto tráfico, a la verga Tranquilo, es una máquina A güey. la verga Ni te escucha la máquina, güey es A un... la recontraverga Yo creo que Alejandro, en tanto tiempo que tiene en este medio Porque no es un improvisado, tiene mucho tiempo en ese medio fue cocinando su personaje sin saber el cual iba a ser en realidad. O sea, él, él él estaba haciendo comedia y estaba haciendo su trabajo y luego se, un día se le ocurre y aplica todo lo que sabe, ahí, pues le pega. A Wilford, ¿por qué? Pues porque... El muchacho venía picando piedra, venía picando piedra, venía picando piedra y luego se topa con el personaje que le va del éxito. Lo sabe manejar bien porque tiene bases, tiene principios y además es un muchacho con educación, cosa que la gente no sabe. Alejandro Montiel es un muchacho educado, es un muchacho preparado. Todo lo que dice insolente está muy bien pensado, no está dicho a lo pendejo. ¿Qué vas a comer, chingada? ¿Qué come un perro como tú? No me digas perro, güey. No me digas perro. Pero eres un perro. Por eso, pero no se dice así. Te dices canino. No es que sea de la generación de cristal, pero eso ofende, ¿ah? Soy canino. Canino. Soy. C-A-H-R-M. Así nos escribe. escribe. Que te madre. Soy canino y punto. Fuimos a trabajar a Acapulco, a un teatro muy bonito. Y yo estaba en mi camerino y me tocan la puerta. Y abro y es él. Ven, qué sencillez, qué chido, no? O sea, el vato es un exitoso y humildemente va y me toca la puerta y me dice, vengo a saludar. El chiste, tu chiste, haz tu chiste. ¿De volada? Ah, sí, de volada. Eh, ¿Por qué la esposa, o sea, la loba feroz no tiene hijos? La esposa de Lobo Feroz. ¿Por qué? Se los traga. ¡Ah! No. <risa> <risa> Como tú, cabrón. <risa> es muy divertido trabajar al lado de él. El, el, el vivo, Ah, es muy chistoso trabajar con él. Además nos acoplamos muy bien. Me invitó a hacer un, un video de lucha libre. Ah, cómo me pude reír con los, con los octagones y que llegaron todos los youtubers. Y me daba mucha risa. Y cuando él empezaba a dirigir, decía yo, ¡qué bien, qué bien! Yo en la escuelita estoy aprendiendo. Es interesante verlo trabajar. ¡Qué ¿Cómo no? de oh, el... Siempre que hablamos él y yo, le digo, tú dices rana y yo brinco. Eso es algo que siempre le digo. Tú dices rana, yo brinco. Cualquier proyecto que Alejandro Montiel tenga en mente. Va a ser un éxito. Te voy a hacer tantas veces de perrito que el chingo y día no te vienen gustando las croquetas. ¿Pueden promocionar el escal por favor? Sí, sí. sí. No, no, Mi mano no estés gritando, nos es a respeto. Wey. Se habla con cuidado y con amor. Con pues educación, cabrón. Hay personas que creen que tanto Alejandro con el escorpión dorado o Alejandro Montiel, que su carrera es efímera, ¿no? Están de moda ahorita. No. Un muchacho con esas bases y con esa preparación, no, está empezando su carrera. Lo que viene está más cañón. Así que no quiten los ojos de Alejandro Montiel. Cuarumito. Buen no, mira. ahorita nos vemos al ratito, voy a trabajar. No, mi nombre. No mi no, nombre, no, no, no, no. ¿dónde me voy a acostar si tú estás acá? por qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Sí, ¡Cómame! no mames. No, no, no, no. Esto Es mi habitación. No, ¡Hombre! Debe...